Hey, ¿Qué pasa, motherfuckers? En esta ocasión les traigo un nuevo video especial de cómo obtener las skins de Mortal Kombat 11. Y bueno, en sí esto es no es un truco, es una especie de forma rápida de hacerlo y ustedes obtienen las skins muy sencillo y fácil pues bien si tienen 100 monedas vienen aquí al lugar de las ofrendas y ponen las 100 monedas y bueno cada vez que ustedes pongan 100 monedas les va a dar un nuevo skin cualquiera es aleatorio o sea no es que va a salirle el personaje que ustedes quieren no esto es aleatorio y como les indico esto es súper que es sencillo y fácil ahí me van a dar mi primer skin si es que a ustedes les da pereza hacer eh, las batallas estas del tiempo las misiones del tiempo las torres del tiempo no hay ningún problema me gasté un millón mil monedas para que ustedes vean que no es mentira es verdad o sea ustedes tienen de esta manera las skins en el juego hay más de 1200 y picos de skins así que ustedes se van a terminar esto en unas 3440 horas para poder obtener todas las skins y bueno este juego ha sido criticado por muchas personas de que existe eh, muchas microtransacciones Pero no hay ningún problema, no hay ningún problema porque Edboom, el creador del videojuego Indicó que justamente si ustedes eh, juegan las horas necesarias van a obtener todo sin ni un solo centavo Obviamente esto requiere de muchísimo esfuerzo eh, Tengo entendido de que una vez que desbloqueas una skin no se va a repetir eso ténganlo por seguro porque el juego está programado para que no se repita eh, ninguna skin para nada lo que sí se repiten son los objetos de la forja, se repiten consumibles pero ninguna skin se les va eh, a repetir eso ténganlo por seguro y bueno, yo ya he desbloqueado un 30% de las skins eh, le he dedicado altísimo tiempo a este videojuego ¿por qué? porque sencillamente soy fanático a muerte de este videojuego que definitivamente marcó mi infancia y todavía lo sigo siendo, o sea, realmente el Mortal Kombat para mí es una forma de desestresarme en mi tiempo libre y también quiero indicarles que, bueno, sabían ustedes un par de curiosidades como por ejemplo que Ed Boon ha sido amado y odiado porque el videojuego anteriormente el 10 Tenía unas cosas súper increíbles, por ejemplo, la cantidad de exceso de objetos que están de más, lo han criticado, eh, también han criticado un millón cosas como por ejemplo, de que porque ya no se puede correr en las peleas, ya no se puede correr de hecho. Y también, pues este videojuego va a lanzar una nueva edición con todos los personajes del Mortal, del Mortal Kombat Pack 1 que son Shang Tsung, que son Shao Kahn que son personajes que venían en la Collection Edition entonces no hay ningún problema, ustedes van a poder disfrutar de todo esto obviamente a partir de un año que va a lanzarse me imagino como todo videojuego que logre cumplir su objetivo van a lanzar una, un videojuego que trae todos los packs de los personajes, inclusive los clásicos. Entonces eso ha sido todo, espero que haya sido de su ayuda a este video. No olviden comentar y suscribirse.